Claramente esto es muy positivo. Eh, nosotros, desde que la negociación concluyó en octubre pasado, hemos estado con una agenda bastante intensa de reuniones con distintos representantes de la sociedad civil, grupos de interés, universidades, eh, partidos políticos, a efectos de poder entregar la mayor cantidad de información con respecto al acuerdo, eh, cuáles son los alcances del mismo, cuáles son los beneficios para la economía de Chile. Eh, y en ese sentido también ir... Eh, disolviendo o eliminando los, los, los fantasmas o los o, o, o elementos que si bien estuvieron o fueron parte del proceso negociador, eh, finalmente como parte del resultado del mismo no, no estuvieron presentes y permitieron finalmente que Chile pudiera concluir el proceso de negociación junto a los otros 11 países miembros del, del acuerdo. Así que creo que en este sentido... Eh, encuentros como este, espacios como este son sumamente relevantes para poder ir, ir eh, entregando esa información y, y poder eh, eh, contactándonos con la, con la ciudadanía a efectos de, de, de entregar los elementos que justifican de manera clara la participación de Chile en este, en este acuerdo. Todavía no hay una fecha cierta para, para el envío del, del, del, del tratado al Congreso. Estamos trabajando internamente con los ministerios competentes para, para ir eh, preparando ese camino. Lo que nosotros hemos, hemos dicho es que lo más seguro es que sea a comienzos del segundo semestre de este año. Eh, y esperamos que la discusión en el Congreso sea lo más eh, detallada y lo más amplia posible. Creemos que es un espacio necesario para que el Congreso pueda eh, conocer de la manera más completa posible cuáles son los alcances y los términos de este tratado, porque pueda escuchar a los distintos representantes de la sociedad civil respecto a sus visiones con respecto a este acuerdo, y en ese sentido nosotros vamos a posibilitar el que ese debate se realice bajo esas condiciones evidentemente también el Congreso el que tiene la última palabra, efectos de determinar cuál va a ser la organización que se va a dar para, para llevar a cabo esta tramitación eh, pero, pero creo que en ese sentido no debiera haber ninguna eh, divergencia en términos de que esa debiera ser la manera eh, para abordar un acuerdo que ha despertado también tanto interés y tanto impacto eh, de parte de la, de la, de la ciudadanía eh, y, y, y en ese sentido creo que es la manera de avanzar en su discusión. Finalmente creo que nos parece que va a ser una discusión eh, intensa, eh, eh, no, eh, probablemente distinta a las que hemos tenido respecto a acuerdos comerciales en el pasado en el Congreso, pero lo entendemos por la, por la, por la repercusión que ha generado este acuerdo a lo largo de estos más de cinco años de, de proceso negociador. Yo diría que el titular principal es que en materia de propiedad intelectual yo diría que nosotros logramos nuestro objetivo, cuál era proteger de la manera más plena posible lo que son los estándares que están asumidos, ya sea en el ordenamiento jurídico chileno en materia de propiedad intelectual o en compromisos asumidos en acuerdos internacionales previos. Creo que en cada uno de los temas complejos y sensibles que debimos enfrentar en la negociación de propiedad intelectual, esto se consiguió de manera, de manera plena. Por lo tanto, eh, como consecuencia de eso, nos parece que no va a ser necesario, como consecuencia del TPP, introducir ningún cambio eh, legislativo eh, en, en el sistema que, opera, que, que, que rige en esta materia. No, es una instancia privilegiada para informarse, para tener la visión del gobierno en relación al TPP eh, nosotros venimos trabajando hace un buen tiempo como oficina parlamentaria del Senado Navarro, participando también de la plataforma Chile Mejor Sin TPP, así que el poder tener eh, las ideas, las visiones, las estrategias, aporta al debate y al debate futuro en el Congreso. Yo creo que fue una buena mesa, se pudieron conversar cosas interesantes sobre el tratado y sobre algunas aristas, sobre todo en las que la sociedad civil ha puesto una duda en la opinión pública. Yo creo que hay muchas dudas aún que despejar, vamos a estar trabajando para poder llevar ese tipo de dudas e incertidumbres que tienen las personas a las mesas en las que se va a discutir definitivamente el TPP y trataremos de, en el fondo, eh, hacer caso también a esa voz para el momento en que tengamos que votarlo a favor o en contra. Y este tipo de instancias son buenas para poder despejar algunas dudas, como dije, y también poder poner sobre la mesa algunas inquietudes. Así que agradecemos a las personas que lo hicieron posible.